El gobierno de España y los de las comunidades autónomas acaban de recibir dinero de Europa. Un dinero que deben invertir principalmente en informática judicial y, claro, no caben en sí de gozo. Más de 400 millones de euros van a poder gastarse nuestros políticos en tecnología una cantidad que podría significar un fuerte salto adelante de la justicia española, pero que, desafortunadamente, en sus manos, apenas si sí servirá para mitigar un poco el caos informático estructural que padecemos. Pero antes que nada, veamos primero cuál es la situación que presenta la justicia española en este año 2022 y qué causas nos han traído hasta aquí. En primer lugar hay que subrayar algo que todos sabemos. La justicia española es un auténtico desbarajuste donde conviven multitud de sistemas informáticos que a menudo no se entienden. Cómo y por qué se ha llegado a este desvarío se debe a varios factores fundamentales. En primer lugar, la distribución de competencias en materia de justicia que diseña nuestra Constitución, y sobre todo, la peculiar forma en que esta distribución competencial ...fue interpretada por nuestro Tribunal Constitucional... ...en los primeros años 90 del siglo pasado. En segundo lugar, la absoluta incapacidad de nuestros políticos... ...para entender cómo funcionan las nuevas tecnologías. En tercer lugar, el siempre interesado asesoramiento... ...de las empresas cercanas al poder. En cuarto lugar, la indiscutible vigencia en España... ...de las leyes de Kranzberg, en especial la cuarta... ...esa que nos enseña que cuando de tecnología se trata los criterios políticos acaban primando siempre sobre los puramente tecnológicos. Y en quinto y último, pero no menos importante lugar, la voluntad perpetua y constante de los poderes ejecutivos nacional y autonómicos para controlar de la forma más intensa posible al poder judicial. Junto con el desbarajuste de sistemas informáticos que caracteriza a la justicia española, hay un segundo factor que determina que cualquier inversión económica en tecnologías esté mayoritariamente abocada a ser un fracaso. Y este es el de la falta en nuestros representantes políticos de una visión honesta y compartida de lo que debe ser la administración de justicia en España. Es triste decirlo, pero es así. Desde el famoso Montesquieu muerto que con razón o sin ella... ...se dice que pronunció determinado personaje político en 1985... ...es lo cierto que los partidos que se han turnado en el poder... ...han competido por ver cuál de los dos conseguía controlar mejor al poder judicial. El espectáculo es tal que a día de hoy los partidos en lo que de verdad se esfuerzan... ...es en prevalecer en la lucha por los cargos que gobiernan el poder judicial... Mientras se aferran a un insostenible Sistema de elección de vocales Y sí Ya sé que cada una de estas afirmaciones Debe ser justificada Pero como no puedo alargar este podcast Más allá de un tiempo razonable Les ruego que Tengan paciencia El próximo podcast ya está en el horno Y espero ponerlo a su disposición Tan pronto como la semana que viene Hasta entonces Que tengan buena semana Y y que la fortuna esté de su lado.